Hola, bienvenidos a una nueva charla virtual Artesano Digital. Soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía, y de Artesanías de Colombia, los saludamos y les agradecemos como siempre su puntual asistencia. Bueno, como ustedes saben, la imagen es uno de los aspectos más importantes al momento de conocer sus productos en internet. Y teniendo en cuenta esto, hoy preparamos este webinar que tiene como objetivo presentar la manera de potenciar las fotografías de sus artesanías a través de cinco sencillos trucos que se pueden poner en práctica utilizando la cámara de su celular. Para desarrollar este tema, hoy se encuentra con nosotros Camilo Fuquen. Él es publicista egresado de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo con especialización en Gerencia Multimedia de la Universidad Santo Tomás. Camilo, quien hace parte del equipo del Sistema de Información para la Artesanía CIA y Artesanías de Colombia, es docente catedrático de la Corporación Universitaria Nacional y tiene experiencia en la planeación y ejecución de estrategias de comunicación publicitaria para medios digitales e impresos. Su trayectoria incluye el Registro de Producción Fotográfica Profesional, el desarrollo y diseño de sitios web, y la creación de estrategias de marketing digital y social media. Así que le damos la bienvenida, a Camilo. Eh, hola, muy buenos días a todos. Eh, gracias, Gabriela. Eh, bueno, la idea es que hoy podamos aprender muchísimo sobre la fotografía, digámoslo así, creativa o trucos. ¿Por qué? Resulta ser que nosotros, como, mmm, como cualquier persona, eh, la mayoría de las veces lo que hacemos es que tomamos una fotografía, pero pues sentimos que esa fotografía no cumple los estándares que nosotros quisiéramos o los estándares que nos piden, digamos vamos a hacer un catálogo y ese catálogo no tiene, las fo la, no tiene fotografías lo suficientemente buenas para poder vender nuestros productos. Entonces en muchas ocasiones nosotros aquí manejamos un tema que es la galería artesanal esta galería artesanal en muchas ocasiones las fotografías de los productos no pasan por la calidad de la fotografía, en algunas ocasiones ustedes toman la fotografía en el piso, entonces se ve el baldosín del piso, se ve varias cosas que pueden entrar a afectar nuestro producto, hoy les vamos a mostrar cinco trucos que nos van a ayudar muchísimo para todo el desarrollo de fotografía creativa. ¿Listo? Lo primero que vamos a desarrollar es fondos planos. Luego vamos a tratar de hacer buenas fotografías con reflejos de espejos, filtros de luz, fotografía de detalle y fondos digitales. Lo mejor de todo esto es que todas estas fotografías las vamos a hacer con nuestro celular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuestro celular es la herramienta que nosotros siempre tenemos a la mano. Algunos no tenemos la posibilidad de poder comprar una cámara profesional o tenemos una cámara compacta pequeñita de las que usamos para los bautizos o para todo este tipo si de, de situaciones. Entonces, hoy vamos a entrar a manejar esta situación. ¿Listo? Entonces, como tema adicional, eh, ya tengo conectado mi celular. Lo bueno de esto... Es que van a poder ver lo mismo que yo veo al momento de tomar la fotografía con mi celular. Digamos, aquí tengo la mesa y aquí tengo todos los elementos que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Bien? ¿Para qué? Para que podamos ver todos eh, la parte de cómo tomar la foto. No es solo que yo la voy a tratar de tomar, sino ustedes van a ver cómo debemos actuar para poder tomar una buena fotografía. Bien, entonces, vamos a comenzar con los fondos planos. Entonces, este tipo de fotografías resalta los productos por sus características. Son ideales para catálogos porque son fotografías limpias. Entonces, para esto les voy a dar un tip sencillito que es, ¿qué necesitan? Vamos a utilizar cartulina de color blanco y cartulina de color negro. ¿Listo? También vamos a utilizar cintas mascarar para las mismas. Vamos a utilizar unas tijeras por si necesitamos cortar y vamos a utilizar luces de apoyo. ¿Qué son las luces de apoyo? Las luces de apoyo, yo tengo aquí una al lado, son estas que están viendo en la pantalla, que son estas pequeñas luces que son de escritorio. Si no tienen luces de escritorio, pueden utilizar linternas o pueden utilizar la linterna de su celular también funciona para este tipo de situaciones. ¿Listo? Bien, entonces, les voy a activar la cámara para que podamos ir viendo cómo tenemos el montaje acá. Porque la idea es que sea muy interactivo. Listo. Bien, entonces, aquí Daniel me está ayudando. Yo creo que me va a tocar mostrarles cómo desde la cámara del celular. Creo que queda un poco más sencillo. Entonces, si todos están viendo ahí en pantalla, vamos a activar la cámara de nuestro celular. ¿Listo? Bien, entonces, ahí vemos la oficina, pero entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estamos utilizando una silla, muy sencilla, pero colocamos la cartulina generando esta curva. Esta curva se le llama en fotografía sin fin. Este sin fin se utiliza para... Que el fondo no tenga ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacer este tipo de fotografía de esta forma. Ustedes van a tener un fondo plano. En el cual la cámara va a estar apuntando hacia el frente. ¿Listo? Este tipo de, de producto, se los presento, es una mochila. Entonces, ven la mochila en la parte superior. Dame un segundito listo, bien tenemos esta mochila entonces la mayoría de las ocasiones las personas lo que hacen es colocar la mochila ahí y tratan de tomarle fotografías de estas situaciones pero si alcanzan a ver todo este tipo de hilos que quedan mal entonces lo que nosotros hacemos es le pedimos a alguien que no lo sostenga de la parte de arriba, aquí tenemos a Daniel que nos está ayudando hoy. Y vamos a tratar de cuadrar la mochila lo más derecho que se pueda. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder generar una fotografía. Entonces, ahí ustedes están viendo cómo voy a tomar la fotografía. Como mi producto es azul, con otros tonos de azul, entonces el color blanco es lo mejor que puedo hacer. ¿Listo? ¿Ah? me inclino un poco. Y tomo la fotografía. Listo. Entonces, espero que se viendo ahí la fotografía. ¿Qué pasa? En este tipo de situaciones, las personas dirían, bueno, la parte de arriba quedó dañada, pero nuestros celulares siempre tienen la opción de editar la fotografía. Cuando estamos editando la fotografía, vamos a recortar la parte superior, que es lo que se ve. Y listo. Nos quedó nuestra primera fotografía con un sinfín. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que sí puede funcionar. Pero esta es para una fotografía de un producto que se puede dejar colgado. Ahora tenemos esta segunda mochila. ¿Listo? Esta segunda mochila tiene una situación. Los artesanos que están desarrollando todo el tipo de mochilas... Entonces, la mayoría de las veces le toman la fotografía a la mochila plana, aplastada, que es así como la llevan. En esta situación, lo que nosotros debemos hacer es darle forma a la mochila, digamos en este caso, esto es una bolsita que nosotros le colocamos. ¿Listo? Bien. Aquí se pueden dar cuenta, estos son productos de artesanías de Colombia pero nosotros vamos a tratar de dejar la mochila lo más plano que se pueda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La mayoría de las personas tomarían la fotografía en el piso, pero se dan cuenta cómo cambia su producto en el momento de tomar una fotografía con un sinfín. Entonces, vamos a editar esta también y si ven en la parte superior que hay un pequeño espacio, entonces lo recortamos. Todos los celulares tienen para recortar. ¿Listo? Bien, miren, miren ya las dos fotografías que llevamos. Una y dos. Bien, estas fotografías en realidad son muy sencillas. Ahora, vamos a cambiar nuestros infinitos. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar ahora de uno de color negro. El sinfín de color negro nos ayuda para resaltar productos que sean claros. Casi siempre uno debe utilizar el color contrario a lo que estamos desarrollando. Bien, entonces ahí es donde ustedes pueden entrar a mirar que si mi producto es blanco, ¿qué resaltaría mejor sus colores? Pues un color negro de fondo. Listo. Les voy a activar la cámara para que puedan ver esto, esto es un hermoso producto de Ráquida de nuestro laboratorio en artesanías de Colombia entonces miremos lo siguiente el producto es de color claro pero el fondo es de color oscuro esto que hace que nuestro producto resalte mucho más que si estuviese sobre un fondo blanco, sobre el fondo blanco también se ve bastante limpio pero aquí está resaltando el producto. Entonces, vamos a tratar de ubicar el producto en la mitad. ¿Listo? Pero si sí ven que la parte de arriba tiene un detalle y queremos que se vea con volumen. Entonces, inclinamos ligeramente la cámara del celular y ya nos cambia la situación. Bien. Estoy aquí un poquito tembloroso. Listo, bien, entonces vamos a ver la fotografía de nuestro producto. Aquí es donde nos damos cuenta que se están viendo fotografías mucho más avanzadas y se las estoy mostrando en tiempo real que no tienen nada complicado. Vamos haciendo el recuento, miren la mochila, miren la otra mochila que es así se puede parar y miremos este producto. Ahora, les voy a mostrar... Dos situaciones en las cuales pueden tomar una fotografía. ¿Listo? Bien. Tenemos esta vajilla, que esta vajilla es de Carmen de Viboral. Bien. Las vajillas de Carmen de Viboral tienen su característica por las pintas. Ahora, vamos a tomar ahora la fotografía. Espérenme un segundito. Bien. Vamos a tomar la fotografía y vamos a hacer dos variaciones de este producto. Primero, lo primero que vamos a desarrollar es que tenemos el plato. Entonces todos dicen, bueno, tengo un plato lindo y muy bonito del Carmen de Viboral, Pero el plato tiene la mayor cantidad de detalle vertical. Entonces lo que hago es tomar una fotografía ligeramente inclinada para que se vea el detalle del plato. Bien. Pero para resaltar aún más el plato voy a tomar una segunda fotografía en la cual voy a tener el pocillo. Así no debemos ubicar el pocillo. Para que se vea que es un pocillo, debemos dejar que se vea la oreja del mismo. Ahora vamos a tratar de ubicarlo acá. Bien. Listo. Bien. Tenemos nuestro pocillo. Ahora vamos a la fotografía de nuestro pocillo. Entonces ustedes dicen, bueno, en la parte de arriba hay mucho espacio. Entramos y hacemos exactamente lo mismo que es editar. Editar recortar y vamos a dejar la fotografía cuadrada para que nos sirva para Instagram ¿listo? el plato, si ¿sí lo ven que está muy oscuro ahorita más adelante vamos a tratar de cuadrar un poquito el brillo y el color que, que se puede desarrollar pero entonces este producto de Carmen de Igoral lo que vamos a entrar a desarrollar es ahora con una textura tenemos un camino de mesa aquí está ¿listo? vamos a colocar el camino de mesa bien. Daniel nos va a sostener el camino de mesa arriba ¿listo? y bien, ahora ¿qué hicimos? fue muy sencillo cambiamos una cartulina por una textura si ustedes tienen, puede ser desde lo más básico una cortina, puede ser una sábana Puede ser cualquier tipo de, de, de tela que ustedes puedan entrar a desarrollar. Entonces, ahora vamos a ver la misma fotografía con el producto. Eso, ahora si sí me puedes prender las luces, por favor. Listo, bien. Ahora, vamos a tratar de tomar la fotografía ahora del de Carmen de Viboral sobre la textura. Si se dan cuenta, miren en la esquina superior de la derecha. Si en que se ve el fondo, se ve el, la cartulina. Ahí es donde yo empiezo a cuadrar mi fotografía para que en las esquinas no tenga ningún inconveniente que se vea algo adicional. ¿Listo? Entonces, voy a tomar la fotografía de mi producto de carro. ¿Listo? Bien. ¡Listo! Entonces, del mismo producto tengo una variación. Porque está de color negro y está de textura. ¿Bien? Es muy sencillo. Miren qué utilizamos. Una cartulina negra, una cartulina blanca, cinta de mascarar para pegarla, una tela, las tijeras pues las utilizamos para cortar. Y las luces de apoyo, que es lo que nos está entrando? Les voy a mostrar que las luces que yo estoy utilizando son de una ventana que está al lado. Entonces... Esto es luz natural. Esa luz natural es limpia y es muy bonita para resaltar los productos. Entonces, puede funcionar. ¿Listo? Vamos a continuar con el segundo tipo Que se llama reflejos de espejo. ¿Listo? Bien. Entonces, para esto les explico. Esas fotografías ayudarán a darle mayor tamaño a sus productos. En algunas ocasiones... Tenemos productos, pero no tenemos cantidad de productos. Ahora, si vamos a manejar ese tipo de situaciones, entonces, lo ideal sería que podamos utilizar un espejo. El espejo nos ayuda a duplicar la cantidad de información visual. Bien, ahora, para ese punto vamos a tratar de desarrollarlo con un espejo eh, de ser posible de más de 50 centímetros o, es, o que sea equiparable con el tamaño de su producto, unas luces de navidad, vamos a tratar de darle un efecto de luz y luces de apoyo, que es lo que vamos a necesitar. ¿Listo? Bien, entonces, les voy a mostrar acá lo que tenemos. Bien, listo, ya les muestro la pantalla. Bien, entonces, tenemos nuestras luces de navidad. Tenemos nuestra luz de apoyo, que si ven es una luz de, de estar. Y esto es lo más importante que ustedes deben de tener en fotografía. Un trapo. ¿Por qué? Resulta ser que cuando yo manipulo mi celular, ya sea para chatear, ya sea para usarlo, ya, nuestros dedos tocan la pantalla y nuestros dedos nunca están limpios. Entonces lo ideal es que con un trapito... Limpiemos para que podamos tener. Ah, bueno. Listo. Entonces, ¿les voy, a, ¿les voy a activar la otra cámara? ¿Listo? Bien. Si en el celular, entonces la idea es que se pueda limpiar el celular para que ustedes puedan tener buenas fotografías. En algunas ocasiones, ustedes miren la diferencia. Ahí y ahora le puse el dedo, lo usé, y ahora miren cómo se ve la luz. ¿Sí ven esos destellos? Que la mayoría de personas tienen esos destellos. Sí, están. Sí, sí están. Listo, bien. Entonces, esos destellos son la grasa de mis dedos puestas en el celular. Tomo el celular, la cámara, la limpio, y ahora miren la misma luz. Ya no tiene destello, miren ahí está, una cosa sencilla, listo, bien, listo, entonces tenemos luces navideñas, luz, nuestro espejo, nuestro producto y un fondo, este fondo en realidad es un pedazo de cartón negro, nada del otro mundo, tenemos este lindo y hermoso producto que es de una eh, zona en Boyacá que se llama Guacamayas, se los voy a mostrar, ¿Listo? Bien. Vamos a intentar de hacer este producto solo primero. Entonces, ¿qué es lo que hace? El reflejo me da. Miren, ustedes, ahí apagué las luces de apoyo. Ahí prendí las luces de apoyo. Las apago, las prendo. Esto es lo que entramos a desarrollar ya en una fotografía diferente. porque fotografía se puede crear y se puede hacer lo que ustedes quieran? En este momento estamos viendo... Ahí ustedes me ven el producto. Entonces, ¿sí en que está duplicado? Entonces, esa es la parte interesante. Vamos a pegar el producto acá y vamos a tomar una fotografía. Listo. Estoy grabando video. Listo. Bien, le hago un poquito de zoom. Listo. Ahora, vamos a tratar de hacer otro tipo de composición. Tengo estos platicos. Entonces, voy a colocar uno para este lado y voy a colocar uno para este lado. Bien. ¿Listo? Y voy a tratar de hacer este tipo de proyecto Y me falta uno acá. ¿Listo bien? Uno por aquí, uno por acá. Y uno por acá. Listo. Bien. También pueden utilizar un... Ahí, fotografía. Listo. También pueden utilizar un espejo más oscuro. También puede entrar a funcionar. ¿Para qué? Para que se diferencie el uno del otro. Listo. Bien, vamos a ver nuestras fotografías. Si se dan cuenta, la primera tiene una línea. Si ven esa línea en el fondo, esa línea en el fondo es cuando termina el espejo y comienza el cartón. Esta línea no se ve mal, porque igual el producto se está viendo bastante bien, pero en este tipo de situaciones el producto puede entrarse a resaltar más que la línea de fondo. De eso. Listo. Y ahora vamos a tomar una fotografía de una chiva de pitalito. Si se dan cuenta, la mayoría de las personas harían esto, que es tomar las dos fotografías del producto. Pero lo que yo recomiendo es que se tome más de la parte superior del producto y menos del piso, porque el piso va a entrar a ayudar, pero no es lo importante. Lo importante es la parte superior de la fotografía. También dentro de esto, ya que todos están viendo la cámara, lo ideal es evitar este tipo de errores. Si ven el frente de la chiva, se lo corté. La parte de abajo de la chiva, se la corté. O inclinó mucho y le corté la parte importante superior del chivo. Lo ideal es tener un poco de espacio. Listo, vamos a ver nuestra fotografía. si ¿Sí se dan cuenta la diferencia de la fotografía de un chivo? Y no sé si han notado... Que tenemos otra diferencia grandísima y es el fondo el fondo negro de nuestro cartón también sirve como piso entonces ahí es donde ustedes pueden entrar a desarrollar la fotografía vamos a tratar de utilizar una hoja de papel blanco para que se den cuenta que aquí digámoslo así van a utilizar la mitad del material listo, vamos a ver la diferencia Fotografía con fondo blanco, fotografía con fondo negro. Fondo blanco, fondo negro. ¿Listo? Si se dan cuenta, la chiva de pitalito tiene más colores oscuros que claros. Ahora miren la parte blanca. Sí, se ve resaltante, se ve interesante, pero miren cómo se ve sobre fondo blanco. Los colores toman mucha más vida y entran a ser mucho más relevantes dentro de la fotografía. ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a tratar de tomar, a utilizar las luces de Navidad. Listo. Quiero que vean. Estamos tratando de cuadrar las luces de fondo y la chiva. Y ahí va a tener la relevancia la chiva. Espérense. Ahí. Eso es lo que yo quiero. ¿Listo? Si ¿Sí están viendo? Listo. Vamos a ver cómo quedó la fotografía. Miren, quedó la fotografía de una chiva, pero entonces quedó con una chiva con muchos colores. Digo, con muchos colores no, sino con buena iluminación. Algo diferente. Es lo que yo les digo. En fotografía no está todo bien hecho ni mal hecho. Sino que uno entra a hacer cosas diferentes. Pero, entonces, no sé si notaron que tenemos un pequeño problema. ¿Alguno lo notó? Es... La chiva. La chiva está oscura. Colócrame a ver. Listo. ¿Por qué? Porque está totalmente oscuro. Entonces, vamos a prender nuestra luz de apoyo. Miren la luz de apoyo. Pero entonces la luz de apoyo la voy a inclinar y la voy a colocar sutilmente. Miren. La chiva sin iluminación. La chiva con iluminación. Entonces, lo ideal... Es que la chiva que iluminada porque es nuestro producto. Miren, esta fotografía, si se dan cuenta, podríamos decir que fue tomada en la noche y son las 10 y 40 de la mañana, 10 y 45 de la mañana. Es una forma diferente de ver, miren, esta es una chiva con iluminación de frente, esto es una chiva con iluminación de atrás, una chiva con luz natural y una hoja de papel, y un archivo con un cartón negro de fondo. En todas hemos utilizado el este En todas. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta que lo que venimos diciendo. Con elementos sencillos podemos tomar fotografías buenas. Bien. Listo. Listo. Vamos a ver. Bien. Ahora. Vamos a utilizar filtros de luz. Para utilizar los filtros de luz, entonces vamos a entender primero qué son los filtros de luz. Son um, elementos translúcidos, o sea, transparentes. En este caso vamos a utilizar papel celofán. Bien, tenemos papel celofán rojo, azul y morado. Tenemos tijeras, tenemos una botella de agua, tenemos un escurridor, un colador, cuando uno saca las papas. Y luces. Bien. Aquí Daniel nos está ayudando colocando el sinfín sobre una, carta, una caja de cartón. mira Porque así podemos tener muchísimas variaciones sobre una caja de cartón. Ahora, tenemos nuestra luz de apoyo. Pero entonces, para que exista luz, tenemos que cerrar nuestras ventanas y poder entender los filtros de luz. Bien. Bien listo. Ahora, para esto, vamos a utilizar la luz direccionada. Uh -huh. ¡Listo! Bien. Entonces, tenemos esta bellísima máscara de Shakiras. ¿Sí la ven? Esperen un segundito. Bien. Tenemos la máscara de Shakira. Pero entonces, la máscara de Shakira es normal. Pero miren cuando le colocamos el colador al frente. Cambia la intención de la fotografía y es lo mismo que les he venido repitiendo. Porque se vean los punticos de foto, en la fotografía no quiere decir que se vea mal. Se va a ver diferente. Aquí Daniel me va a ayudar a sostenerla para que podamos tomar una fotografía. Ahí, alejala un poquito. Más, más, más, más. Siren que los puntos se van reduciendo. Entonces, vamos a tratar de que uno de esos puntos le dé en los ojos. Aquí está. Ahí. Listo. Bien, y vamos a tomar nuestra fotografía. Listo, bien. Ahora vamos a tomar el mismo tipo de fotografía, pero, miren, tengo una botella de agua. A la botella de agua le voy a quitar la etiqueta. ¿Para qué? Para que quede 100% transparente esa etiqueta. Vamos a ver. Listo. Bien, le quitamos la etiqueta. Ahora la botella nos quedó transparente. Bien. Bien. Y la botella la vamos a colocar delante de la linterna de la luz. Y nos va a empezar a dar un efecto de agua. ven que es como una línea de luz? Entonces, esa línea de luz la vamos a tratar de situar en nuestro producto. ¿Listo? Ahí. Perfecto. Listo. Si nos damos cuenta, ahora tenemos dos tipos de fotografías diferentes. Una fotografía con, una fotografía con, ¿cómo se llama esto? Con un colador y una fotografía con un filtro de luz. Bueno, con un filtro de agua. Bien. Lo que vamos a hacer siguiente es que vamos a empezar a aplicar ahora filtros de color. Bien. Entonces tenemos estos que son los papeles celofán estos papeles celofán los podemos conseguir en cualquier papelería. Pero lo interesante de estos papeles celofán es que nos van a entrar a resaltar colores. Esta máscara tiene azul, tiene rojos, tiene amarillos, tiene naranjas. Entonces nosotros vamos a entrar a resaltar ahora los colores azules. Abrimos nuestro papel celofán, que quede delgado, y lo vamos a colocar delante de nuestro producto. ¿Ven? Listo. Ese filtro, ¿me funcionó o no me funcionó? A mí me parece que no se ve tan bien. Ahora vamos a utilizar el filtro morado. Listo. Ahora sí se ve un filtro diferente. Y podemos unirlo. Bien. Listo. Utilizamos un filtro. ¿Ven? Esto nos ayuda a resaltar los colores. Vamos a utilizar otro tipo de máscara. Máscara del carnaval de Barranquilla. Listo. Tenemos nuestra máscara del carnaval de Barranquilla. Y ahora el carnaval de Barranquilla, como es nuestro tigre y nuestro tigre tiene puntos, entonces le vamos a colocar más puntos. Bien. Listo. Ahora vamos a utilizar un filtro rojo con este. Pensaría yo que sería mejor el amarillo, pero pues no tengo amarillo en este momento, pero lo podemos entrar a ver. ¿Listo? Es solo un ejemplo para que ustedes vean cómo son los filtros. Vamos a utilizar otro tipo de producto. Vamos a utilizar un producto azul. Bien. Este producto azul... Es un jarrón de guacamayas. O bien la etiqueta. Es que no nos dejan quitarlas. <ríe> Listo. Bien. Tenemos nuestro producto azul y queremos hacerlo ver más azul. Entonces vamos a utilizar el filtro azul. Bien. Vamos a colocar delante de la luz nuestro filtro de color azul. Bien. Listo. Entramos a tomar una fotografía de un filtro azul. Pero ese filtro azul lo siento muy azul, entonces lo dejo aún más delgado, ahí, listo, Fotografía, listo. Si se dan cuenta, ya tenemos con un filtro azul un poco más suave, un poco más fuerte, o un filtro rojo, o puntos, o un filtro morado, un filtro de luz. Vamos a utilizar la misma máscara, entonces tenemos nuestra máscara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a combinar los dos colores. Listo. ¿Sin que nos quede un morado? ¿Y que estamos combinando? Uno azul y uno rojo. Pero, vamos a tratar de dejar la mitad de la luz con azul y la otra mitad con rojo. Entonces, ¿qué nos está dando? Ahí está. Nos está dando dos tonos de color listo y tomamos una fotografía se ve muy sutil pero si alcanzan a ver el tono morado y el tono azul ahora fotografía con detalle para este tipo de fotografía con detalle vamos a utilizar varios productos entonces vamos a cambiar, vamos a cambiar la iluminación y vamos a abrir las ventanas Bien, para esto, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar una lupa, luces de apoyo, cauchos y una superficie. En este caso, la superficie puede ser el sinfín o una tela, una textura que vayamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar nuestra textura. Listo. Bien, permítanme un momentico, mientras yo les estoy hablando, estamos haciendo los detalles. Bueno, ahora, tenemos nuestro producto. Ahí, ya les activo la cámara. Bien, estamos viendo nuestro producto, ¿cierto? Bien. Ahora, quiero que empiecen a ver este tipo de situaciones. Sin luz, generamos una sombra al frente. Prendo la luz. Eliminamos la sombra y genera un brillo. Sin luz, con luz. Para que empecemos a entender que la luz es bastante interesante. Este producto es hecho en tamo. Es muy bello de la región de Nariño. Pero queremos que se vea un poco más el detalle. Entonces, tenemos un elemento adicional en este momento y es una lupa. Aquí tenemos la lupa. La lupa, ahora sí la voy a colocar delante de mi producto. Bien, y miren lo que puedo desarrollar. Miren, sin lupa, si se dan cuenta, nuestros celulares los podemos enfocar. Cuando hablo de enfocar, es cuando la imagen se ve perfectamente definida. Si se dan cuenta que aquí, por más que yo lo intento, mi producto no se enfoca, ¿Qué pasa cuando coloco la lupa delante de mi producto? Automáticamente logro mayor cercanía. Entonces ahí es donde yo puedo tomar una fotografía, donde se ve el tallo. Ahí, espérenme un segundito. Exacto, listo. Bien, nos queda una bella fotografía de una textura de un producto. Vamos a girarla para que cambie el color. Es que esto tiene unos colores hermosos. Misma historia. Trato de enfocarla. Mi celular ya no da más. No da más. Entonces, ¿qué hago? Coloco delante del celular la lupa y miren cómo cambia la situación. Bien. Listo. Si se dan cuenta, tenemos el detalle de nuestro producto. Si eso lo sumamos a una fotografía con una textura, pues miren, ya tengo. Digamos, uno le dice, señor Pepito Pérez, le estoy vendiendo mis eh, esferas. Y le voy a mostrar la esfera y le voy a mostrar los detalles de la técnica o el oficio artesanal que estoy usando. Con tres fotografías, ustedes están mostrando su producto al detalle, automáticamente. Y esto funciona muchísimo para las personas que manejan o utilizan ¿Cómo? joyería. ¿Por qué? Porque la joyería es de pequeño tamaño en algunas ocasiones y gran detalle. Listo, tenemos este par de aretes hechos en filigrana y vamos a empezar a utilizar. En joyería tenemos un pequeño inconveniente y es cuando utilizamos una joya plateada sobre un fondo blanco. Entonces nos conseguimos este pequeño pedacito de eh, ¿esto cómo se llama? Fique. De fique, gracias. Listo. Y vamos a ubicar nuestros productos dentro del fique. Para que empecemos a ver todos los detalles del mismo. Permítanme un segundito que los estoy ubicando. Bien. Listo. Ahora miren la diferencia. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos a tratar de enfocar lo más que se pueda los aretes. No se puede. No deja. Coloco mi lupa al frente. Puedo subir la luz. Y empezamos a ver los detalles de mis aretes. Bien, listo. Bien, listo. Si se dan cuenta, miren la fotografía que acabamos de tomar. Es una fotografía de muy buena calidad y gran detalle. Ustedes pueden acercarla y pueden ver los detalles de la técnica en filigrana. Esto es muy útil cuando mis productos son bastante pequeños. Les voy a mostrar, eh, según el tamaño de mi mano, el tamaño del, eh, del producto. Entonces, en realidad, sí podemos entrar a utilizar productos. ¿Qué es lo que hago? Les voy a activar la segunda cámara para que ustedes puedan ver qué es lo que se está haciendo. Bien, aquí vemos al fondo Elizabeth. Bien, listo. Vamos a inclinar la cámara para que podamos ver. Quiero que vean ambas pantallas si lo pueden hacer. Y es, coloco la lupa delante de mi producto y automáticamente se aumenta. ¿Sí ven? Ahora, mi celular ya no enfoca más. Estoy muy cercano. O sea, si ustedes se dan cuenta, estaré por ahí unos 5 centímetros de distancia. Colocando la lupa frente a ella, ahí me doy cuenta que puedo tomar una buena fotografía. Bien. Listo. Repetimos la misma fotografía. En este momento es cuando nos damos cuenta que con cosas sencillas podemos tomar buenas fotografías. Este en realidad es bastante sencillo. No sé si quieran ver. Déjame ver la, la de Pitalito. La chiva de pitalito tiene demasiados, demasiados detalles. Entonces vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio con la chiva de pitalito. ¿Sí ven? Todos los detalles. Entonces vamos a tratar de colocar esos detalles de la chiva de pitalito. Ya tomamos otras fotografías de la chiva de pitalito. ¿Se acuerdan? Entonces, lo mismo. Llego al punto en donde mi, mi celular ya no enfoca. Y coloco la lupa delante. Pero en esta situación sí la lupa tiene que estar pegada al lente. Para que lo pueda acercar lo más que pueda. Miren, ahí ya empiezo a ver. Miren, se empiezan a ver todos los detalles. Bien, listo. Vamos a ver un detalle de la chirapitalita. Unos aretes en detalle y la esfera de tamo con detalles. Los fondos digitales es una técnica que les ayudará para que realcen sus productos. En algunas ocasiones, ustedes necesitan un producto con un fondo verde. Necesitan algo que, que resalte el color verde. Entonces, vamos a tratar de ver acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a necesitar en esta sección, sí vamos a tener que utilizar un computador o una tablet. ¿Por qué? Porque son de gran tamaño, luces de apoyo, una base, si sí tenemos un vidrio, y esto quiero que lo tengan claro, imágenes, bokeh, que son? es una técnica de fotografía en la cual la imagen está desenfocada. Bien, vamos a preparar aquí todo para que puedan ver lo que vamos a hacer. Bien. Les voy a activar la cámara para que vean el montaje que estamos desarrollando. Tenemos la pantalla del computador, tenemos una base y tenemos nuestra cartulina negra. Bien. La pantalla de computador, lo ideal es que esté bien baja. Bien. Listo. Vamos a apagar la luz. ¿Por qué vamos a apagar la luz? Porque la pantalla de por sí emite luz. Entonces podemos... Aquí vamos a colocar el libro. Miren. Y vamos a pegar lo más que se pueda nuestra tabla. Ahora, yo he descargado una imagen de estas características. Mírenla. ¿se la ven? bien ahora nuestro producto aquí está, listo tenemos nuestro producto estrella, la esfera de Tom y vamos a encender nuestra luz pero entonces nuestra luz no va a estar directa vamos a tratar de disimularla y aquí les voy a enseñar otro, tour, otro truco cuando la luz es muy fuerte delante de la luz coloco un papel blanco miren, con papel miren sin papel entonces coloco la luz con blanco y ahora vamos a tratar de tomar los colores bien aquí que estoy haciendo estoy disimulando tratando de tomar una fotografía totalmente pues, totalmente diferente ¿Ya tomo? esto vamos a hacer un poquito de zoom listo, bien miren la fotografía que acabamos de tomar es una fotografía la verdad bastante interesante porque solo estamos utilizando la, el fondo de nuestro computador no es más pero entonces esta fotografía es oscura ahora vamos a colocar nuestro tigre Pero entonces si ¿sí ven que nuestro tigre tiene una sombra, vamos a tratar de generarle una luz más de frente. Si ¿Sí ven ese brillo que se está viendo al fondo, a eso lo elimino. Muy sencillo, ya sea subiendo la luz. Aquí ya la estoy subiendo. Me entenderán que estoy haciendo esto con una mano. Listo, bien. Ahí vamos a tratar de tomar la foto a nuestro tigre eso, gracias listo bien volvemos tenemos nuestro URG tenemos nuestro fondo de color verde ahí lo están viendo y ahora vamos a hacer un corte ¿qué vamos a hacer? un corte a la mitad del producto pero vamos a utilizar luz de que es mucho más bonito. Listo. ¿Siguen que nos cambia la intención? Ahora, vamos a tratar de hacer una fotografía con el WRG sin que se vea el fondo. Listo. Bien. Entonces, aquí estamos viendo que estamos tomando una fotografía con un WRG. Y aparte de eso, tenemos un fondo de color verde. Y utilizamos los días. Les voy a mostrar cómo es el montaje acá. Miren. ¿Qué inconvenientes tengo acá? Tengo la etiqueta. Tengo el fondo negro, que no me ayuda con el WRG. Entonces, ¿qué hago yo? Me paro a la altura del WRG. Sigo viendo el fondo. Me acerco un poco. Y ahí yo ya puedo ver el QRG. Quiero tomar el QRG completo? Vamos a tratar de disimular la etiqueta acá. Listo. Voy a tratar de tomar una fotografía con el QRG completo. Bien. Listo. Si se dan cuenta en la parte superior tenemos parte de corte de la pantalla. Vamos a lo mismo que hicimos al principio. Que es cortar. Y si se dan cuenta, si la toman bien, se podría casi disimular una fotografía que fue tomada en un ambiente exterior. Ahora, vamos a tratar de hacer una con joyería. Pero entonces, ahora vamos a colocar las joyas sobre la pantalla. Bueno, entonces, ahora estamos en la sección de joyería. ¿Qué hice yo? Giré toda mi pantalla, pero ¿qué hice? La coloqué sobre la base. Ahora mi pantalla tiene sobre ella las de joyería. Esperamos segunditos que el punto me falla. Listo, vamos a colocar nuestros productos sobre la parte oscura. Listo, a esa. Misma técnica aplicada a joyería. Vamos a hacerlo un poquito más amplio. Listo. Miren cómo quedó la fotografía. Aquí es donde nos damos cuenta que las fotografías son bastante útiles para lo que estamos desarrollando. Yo les doy unos consejos adicionales que son muy corticos y es que el producto... Siempre debe estar limpio. Por eso les decía lo del trapito. Tienen que estar siempre limpiando sus productos. Y si sus productos son brillantes, también deben hacerlo. Si no tienen luces, pueden usar la luz natural, que era lo que les decía, que pueden tomar las fotografías en exteriores. Y si no tienen un computador, pueden utilizar un fondo externo. Que ya es que ustedes pueden salir a la calle, buscar pasto en un parque o buscar una pared que les pueda funcionar. Y eso, pues, sería todo. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por darnos unos consejos que yo sé que o a sea, los artesanos le van a servir bastante para tomar mejores fotografías de sus productos. Vamos a seguir haciendo este tipo de webinars un poco más prácticos y bueno, intentaremos que sean mucho más cortos también para que ustedes puedan avanzar y puedan mejorar cada día en aspectos como es, este, como la fotografía. Feliz día para todos y nos vemos en la próxima charla de San